¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos a esta tarde de webinars, este día o esta tarde con el webinar ¿Cómo ser un coach exitoso de club? Mi nombre es Fernando Ramírez, los saludo desde la División K en la península de Yucatán, sean bienvenidos y vamos a platicar un poco sobre nuestro ponente de esta tarde. Él es eh, socio desde el año 2011 en la organización, tiene el grado educativo de Toast Master Distinguido. Además, ha sido campeón de oratoria en el concurso de división a nivel de evaluación de discurso en el año 2014. También subcampeón en el concurso de división en Table Topics en el año 2015 y campeón del concurso interestatal de oratoria anime en el año 2016. En liderazgo ha sido presidente del Club Facultad de Ingeniería, siendo Club Distinguido del Presidente en el periodo 2014-2015, director de Área 52, logrando ser Área Selecta Distinguida en el periodo 2016-2017, y director de la División F, logrando ser División Distinguida del Presidente en el periodo 2019-2020. Posteriormente también... Hablando de la cuestión profesional, se ha dedicado a la gestión de negocios, también a la comercialización y el marketing en el sector educativo. Con su familia ha emprendido papelerías Borges y próximamente va a tener un negocio que es un local de comida saludable con snacks, cuyo nombre va a ser El Gordi Bueno. Me refiero a Gabriel Borges. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fernando, un gusto saludarte y a todo el Distrito 34 también. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Ya nada más antes de cederte la palabra, tengo un par de recomendaciones para nuestro... nuestro auditorio. La primera es que este webinar está siendo grabado. Mañana vamos a tener ya disponible la grabación en YouTube. La segunda, bueno, iban a ser tres. La segunda es que también estamos transmitiendo... <coughs> Y la tercera es que al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Un favor, si quieren utilizar el chat, lo vamos a utilizar para algún saludo. Si quieren indicar de qué club nos están visitando, de qué ciudad. Y las preguntas, por favor, en el navegador de Zoom del lado izquierdo, hay una sección que dice preguntas y respuestas. Esto si tienen su navegador en español, si el navegador lo tienen en inglés, lo van a identificar como Q ampersand. Perfecto. Y una vez hechas estas aclaraciones, Gabriel, pongo en silencio mi micrófono, mi pantalla, para accederte a la sala virtual. Adelante, Gabriel. Te agradezco. El éxito proviene de cambios diminutos e incrementales que impulsan en la dirección correcta. Lo repito de nuevo. El éxito proviene de cambios diminutos minutos incrementales que impulsan en la dirección correcta correcta. El día de hoy, amigos, tengo el gusto de compartirles cómo ser un coach exitoso de club. Pero antes de comenzar con el cómo, vamos a explicar el por qué. Vamos a empezar con el final, con el por qué debemos ser coach y sobre todo un coach exitoso que lleve de clubes ordinarios a clubes extraordinarios, a clubes distinguidos del presidente como todos merecemos. Esos clubes, todos merecemos estar en un club distinguido del presidente. Podrían ser muchos porqués. Hoy les traigo tres. El primero de ellos es que después que tienes experiencia, es decir, tal vez ya terminaste un camino de pathways, ya llevas un año en mesa directiva o dos, ya tienes experiencia y quieres seguir avanzando. Ahora, ¿qué sigue para mí? Ya domino el escenario, ya sé muchas cosas de Toastmasters, ya de soy un gran orador, me considero un líder, me dicen que soy un buen líder. ¿Qué sigue para mí? ¿Qué crees? Eres un líder lleno de habilidades y conocimientos. Por lo tanto, estás lleno, estás repleto de conocimiento y que desborda de ti esa luz para transmitir. Bien, se dice que para encender la luz de otra persona hay dos maneras. Una, compartiendo tu luz propia. Y la segunda, enseñando a los demás a prender su propia luz. Esto es lo que hace un coach. Es un líder lleno de habilidades y conocimientos. Entonces, para aumentar un, tus conocimientos, ¿qué tienes que hacer? Compartirlo. Ese es el primer porqué. El segundo es que, sin duda alguna, tienes el deseo de seguir creciendo exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Que al ser coach, vas a ser coach no de tu club, sino de otro. Otro que no conoces. No conoces a diversas personas que tienen diferentes experiencias. Más allá de Toastmaster, experiencias personales y profesionales. Y siempre que conocemos a alguien, nos enriquecemos. Entonces, imagina conocer un grupo de personas con gustos diferentes, con perspectivas diferentes. Ahí está tu crecimiento exponencial. Tú determinas qué tan lejos quieres llevar. Tercero. Tu propósito de vida está alineado al de Toastmaster Internacional. ¿Sí? Todos nosotros en alguna ocasión, pues compartimos estos propósitos, esa visión y esa misión que le hacemos parte de nuestra vida. Yo, por ejemplo, soy un Toastmaster dentro de la sesión y fuera de la sesión. Todos así continuamente empezamos a hacer. E incluso trabajé en una empresa transnacional que tenía los mismos cuatro valores, integridad, servicio, respeto y excelencia. Eso quiere decir que Toastmaster está al tú por tú con cualquier transnacional. Estamos en una de las mejores organizaciones internacionales. Y al ser tu coach, puedes seguir mejorando tu propósito de vida, servir a los demás que estamos llenos de estos grandes líderes de servicio en Toastmaster. Entonces, estos son los tres por qué inicialmente tú mereces. Tú necesitas ser coach para seguir creciendo. Pero no solamente tenemos por qué, tenemos beneficios estos masters El primero, reafirmamos nuestro liderazgo de servicio. Recordar que ese liderazgo de servicio, bueno, vamos a un gran restaurante. ¿Cómo nos atienden? Con una gran sonrisa, siempre atentos, con respeto. Cuando queremos algún alimento, ¿a poco no contratamos Uber? ¿Cómo nos atienden? Uber Eat pues de la mejor, con el mejor servicio, la mejor atención. Hoy, por ejemplo, pues todo muy higiénico, todo desinfectado, todo muy cuidadoso. Eso es un liderazgo de servicio. Entonces tú lo reafirmas. También pones en práctica tus habilidades. Todas las habilidades que has aprendido de liderazgo y de comunicación al ser tu coach, pues lo llevas a la práctica. ¿Qué quiere decir? Que vas a empezar a retarte a ti mismo, a salir de tu zona de confort y a ayudar a salir de la zona de confort a otros dos masters imagínate qué tanto tú puedes aprender y lo mejor no solamente aprender sino mejorar tu habilidad que vas practicando y practicando sesión tras sesión cuánto tiempo tiene que apoyar un coach de seis meses a un año, como bueno, considero que puedes tú hacer, ayudar a ser distinguido del presidente a un club, porque no puede ser menos de eso tu objetivo como coach. Otro beneficio de Toastmaster es que te ayuda a alcanzar tu DTM. Gabriel, que me digas, ya terminé dos caminos, ¿qué sigue para ser DTM? Uno de los requisitos es ser coach o mentor. ¿Por qué? porque le retribuyes hasta cierto momento algo a Toastmaster de lo mucho que te ha dado y te sigues enriqueciendo con más habilidades. Entonces, a todos aquellos que lleven cuando menos un camino, pues tienen que irse perfilando para ser DTMs. Normalmente, cuando llegamos o nos invitan, porque nos han invitado a todos en algún momento a un negocio multinivel, que es lo que nos dicen, no, tú mereces ser un líder diamante, lo máximo en nuestra organización. Es de la misma manera un DTM. Tú mereces ser DTM. Desde que entra un socio a nuestra organización, debe ir en busca de ser DTM, de enriquecerse. Imagínense, tenemos más de 300 habilidades en Pathways. Es hacer cuatro o cinco caminos. Entonces, tú únicamente con dos caminos, otros requisitos, pero en especial ser coach, puedes llegar más rápido al DTM y es requisito indispensable. Pero esto no acaba aquí. Tenemos beneficios como Toastmaster, pero también tenemos beneficios fuera de Toastmaster, beneficios profesionales. Primero, el aumento de rendimiento. Aumentas tu rendimiento como líder. ¿Por qué? ¿Por qué aumentas tu rendimiento como líder? Simple y sencillamente porque empiezas a agendar actividades con un equipo y empiezas a medir su éxito, sus tareas, empiezas a ver cómo puedes rendir. En promedio, tienes 36 sesiones al año para ser distinguido a un club. Eso en promedio por las fechas festivas y todo esto. Entonces, en 36 sesiones, tu labor como líder, cómo va a rendir, cómo vas a ser un club distinguido del presidente en 36 sesiones. Siguiente punto. El retorno positivo de inversión. Al tú gestionar un equipo, ¿qué sucede? ¿Tienes éxito? ¿Tienes nuevos socios? ¿Tienes nuevos clientes? Por lo tanto, aprendes a gestionar equipos con objetivos. ¿Y cuál va a ser tu retorno de inversión? Nuevos socios. Al llevar este aprendizaje a tu empresa, a tu negocio o incluso a tu familia, vas a tener siempre un retorno de inversión a cumplir las expectativas de tus clientes. ¿Qué cliente contento no te da tu dinero? Por favor, toma mi dinero, tu servicio es excelente. Tercero, gestión de equipos más productivos. Aumentar la productividad es fundamental en nuestro país. Entonces, tú tienes esta oportunidad de gestionar equipos que produzcan resultados. Y Mejor comunicación con tus clientes. El líder tiene que comunicar forzosamente. Entonces, al compartir ideas siendo coach, mejoras aún tu comunicación, llegas más lejos. Vas a ejercitar entonces a lo largo de seis meses, un año, según el tiempo que consideres apropiado invertir para hacer club, a un club, llevarlo al éxito pues mejorarás tu comunicación, tu manera de persuadir a los demás, de intercambiar ideas, de negociar situaciones. Esto lo llevas al campo laboral, a los negocios. Imagínate. Entonces, estos son los beneficios de Toastmaster y profesionales que tú puedes aprovechar. Entonces, qué buena oportunidad, ¿no? Un coach exitoso forma clubes exitosos. Tengo que comentarles y compartirles que me ha tocado una bella historia. Inicié mi camino como Toastmaster, primero siendo sargento de armas. El siguiente año me tocó la oportunidad de ser vicepresidente de educación. Un reto sin igual. ¿Y qué pasó? Éramos, como comúnmente, mi, mi gran amiga Brianda Faride Peña, directora hoy actual de la División F, que nos hemos compartido pues, el camino de, de, del éxito tal vez, del liderazgo. ¿Qué sucedió? Ella era presidente, yo educativo y éramos siete socios, es decir, el comité directivo y un socio más. Así empezábamos el año y nuestra perspectiva es necesitamos crecer como club. Solicitamos ayuda de dos coach y empezamos a trabajar. Logramos ser club distinguido del presidente con 20 socios. Entonces, sí se puede con las estrategias necesarias y primero que todo hay que ser compañeros. Hay una frase muy particular de uno un club base, bueno, soy miembro de varios clubes, pero el Club de Universidad de las Naciones tiene una frase muy distintiva: ser para servir y trascender. Ser para servir y trascender. Y considero que un coach esa debe de ser también una frase que lo motive. Hay tres puntos básicos. Hay diversas actividades que hay que hacer durante todo el año como coach, pero hoy les quiero compartir tres tres actividades, tres bases que si ustedes parten de ahí y las llevan adecuadamente, créanme que van a tener Éxito rotundo. Ya les comenté el por qué deben de ser coach. Los beneficios. Ahora viene lo que les prometí desde un inicio y en el título. ¿Cómo, Gabriel? ¿Cómo voy a ser un coach? Tal vez me invitaron de coach, pero realmente desconozco. Gabriel, queremos un coach en nuestro club, pero queremos saber cuáles son sus actividades. Él tiene que venir con su látigo y me tiene que decir qué tengo que hacer. Tiene que ser un juez. En este momento les voy a compartir mi historia. Como dicen por ahí, mi verdad. Primer punto. El coach se encarga de la gestión de equipos. Crea una conexión y confianza. Vamos a partir de ahí. Recordar que todas las habilidades que hemos aprendido de Toastmaster las vamos a llevar a cabo. Las vamos a poner en práctica. Entonces, Primero que todo, la conexión y la confianza debe de estar fuerte el equipo dentro de comité directivo, dentro del club, porque con un equipo fuerte lo he visto año tras año cuando he ayudado a clubes a salir adelante, cuando he sido coach, cuando hay conexión entre los socios, cuando hay confianza, cuando celebran tal vez el cumpleaños de alguien, cuando realmente tienen una Plática, puertas cerradas y nos hablamos con sinceridad cómo nos sentimos, cómo nos gustaría vernos. Es ahí cuando todo mejora, cuando se comprometen tus socios. ¿Con qué? Con el segundo punto, con la visión que tiene el club. Es importante la comunicación. Es importante que todos estén involucrados en cada cargo, que sientan esa pasión, esa alegría, ese ambiente positivo que busca nuestra organización para aprender. Y sobre todo la confianza, que hay ocasiones en que nos ponemos muy nerviosos en discurso, en algún cargo, sobre todo cuando los socios están empezando. Entonces, es parte fundamental. E incluso si tiene algún socio un problema personal y no ha asistido a alguna sesión, tú rápidamente le marcas, oye, amigo, Tienes tres sesiones que no asistes a la sesión. ¿Qué sucede? ¿Tienes algún inconveniente? ¿Algo no te pareció? Esa confianza que tú ves como coach, que tú generas, es fundamental. Porque con una base sólida puedes crear grandes cimientos. Y el edificio o el castillo que tú quieras crear, con los pisos que quieras crear, con los colores, eso ya dependerá de ti y de la ayuda de todo tu equipo, que sería el comité directivo. Pero sin duda alguna, la base tiene que estar en el equipo. Tiene que haber conexión y confianza. Segundo, inspira a generar una visión. Esto hace el coach. Le pregunta a su comité directivo, a todo el club. ¿Cómo quieren ver al club? En un año, en seis meses. ¿Lo visualizas? Puede ser que pregunten. No lo había pensado. En un lugar mejor físicamente para sesionar, primeramente que regresemos a, a las sesiones físicas o en una gran plataforma con cosas muy vistosas, con tecnología, con encuestas online, con algo que me retribuya, con una presentación que me encante por un invitado, un orador invitado. ¿Cómo ves el club? Considero que no menos de lo que te mereces, un club distinguido del presidente entonces debe de generar el coach esta visión, empoderar a los demás de que la podemos alcanzar tercero mantener los valores sumamente importante que en el equipo exista la integridad a la hora de ser dos masters, más allá de hacer y tener es el ser dos master que haya integridad serve, servicio respeto y excelencia que siempre vaya el club en busca de la excelencia. A veces nos cuesta trabajo seguir la excelencia, pero tenemos que ser constantes. Tenemos a un ritmo constante. Más allá de la intensidad, es la constancia. Y eso busca un coach en Toastmaster. Impulsa a, a través de los valores vivir una cultura Toastmasters. Siguiente punto base. Apoya con estrategias definidas. Ya tenemos un gran equipo, sólido, fuerte, todos nos llevamos bien, disfrutamos las sesiones, tenemos eventos fuera, celebramos cumpleaños, tenemos sesiones temáticas. Es único el ambiente en mi club. Yo me siento como un gran club social. Muy bien, ya cumplimos una necesidad básica y fundamental. Nos sentimos seguros, nos sentimos confortables, estamos aprendiendo ahora a dónde vamos. Hace poco un gran mentor, acaba de evaluar a un gran compañero, se llama Eduardo Manzanares, y decía que para el éxito hay tres cosas. El sueño, el plan y la acción. El sueño, el plan y la acción. Al tener un equipo y le decimos el sueño de cómo queremos ver el club, vamos ahora cómo vamos a planear. Y tercero, llevarlo a la acción. Entonces necesitamos una estrategia entre el plan que vamos a establecer y e, importante la acción que vamos a realizar. Calidad de las sesiones y membresía fuerte. Pongo estos dos puntos porque se derivan diversas situaciones. Un coach puede aportar cómo mejorar la calidad de las sesiones. Empezamos a tiempo, terminamos a tiempo, se cumple todo el programa. ¿Qué tan sustancioso fueron las evaluaciones? Recordar que se elogia en público y se dan las recomendaciones en privado, siempre con los cuatro valores con que seguimos nosotros los Toastmasters, una cultura Toastmasters. Hay charlas previas antes de los discursos, platican los mentores con sus mentiles, a mentorados y el evaluador también tiene charla previa con la persona o el orador que va a evaluar. Esas son preguntas interesantes, porque de ahí deriva la calidad de las sesiones, de las educativas, de cómo se llevan los roles, de qué tan seguido se capacita la mesa directiva, en fin, es establecer una estrategia definida, sobre todo porque los clubes en crecimiento adolecen diferentes cosas, cada uno tiene una estrategia diferente. Hay unos que tienen siempre, año tras año, logros educativos, pero ¿qué crees, Gabriel? La membresía. La membresía es nuestro talón de Aquiles. ¿Qué podemos hacer? Y ahí el siguiente punto, membresía fuerte, tener una estrategia definida. Les pediría que se acercaran y les voy a dejar mis datos a un servidor, a todo el equipo de crecimiento o a nuestro director de crecimiento de clubes, mi líder, Arturo Auri, que sin duda alguna tenemos o vamos a establecer una estrategia para ti, club, que necesita crecimiento o para ti, coach, que buscas un club que tienes muchas habilidades y quieres compartir. Regresando a la membresía fuerte. Una membresía fuerte es de 13 miembros a 20. Preferentemente que todos los clubes tengan 20 miembros. Y ojo, cuando llegamos como coach y le preguntamos a la comité directivo, ¿cuántos esos tienen? ¿Y por qué no tenemos 20? ¿Qué vamos a hacer para tener 20? Oh, ¿Cómo crees? 20 son muchos. He ahí, cuando... Iniciamos con las preguntas correctas, hacerles preguntas correctas al comité directivo, al presidente del educativo o a cualquier socio porque no tenemos 20 socios y hacer qué estrategia están utilizando en redes sociales, cómo invitas o cuál es tu proceso de invitación. Hace unas semanas escuchamos a nuestro compañero también coordinador de membresías que nos daba una estrategia de dividirnos. Una persona o dos personas se dedicaban a la atracción, otro a la retención, dar información, y otros se dedicaban ¿a qué? A cerrar la venta. Entonces, hay diferentes estrategias. Si me pusiera en este momento a compartir todas las estrategias, pues imaginen cuántas horas nos llevaríamos. Entonces, es importante que pues, nos contacten y veamos la mejor estrategia para tu club para alcanzar la calidad de las sesiones de una membresía fuerte. Que esto nos lleva al éxito. Concentrándonos en estas actividades, pues vamos poco a poco a llegar a nuestras metas, llegar que al final, ¿cuál es el objetivo? Brindarle el mejor servicio al socio. Que ya por, por añadidura vendrá el club distinguido del presidente, pero inicialmente lo importante es brindarle la mejor calidad, el mejor servicio a nuestros socios. Tercer punto básico para un coach y viene el reto, viene lo bueno, señores, da retroalimentación efectiva. Ya tenemos el equipo, tenemos cómo cómo lo vamos a hacer, con qué estrategia y tercero, da retroalimentación efectiva. Eso hace un coach exitoso. Las evaluaciones en club sabemos que ya son para momentáneamente son para a veces oradores expertos, sobre todo cuando son coach, dar retroalimentación, decir cómo, qué oportunidades tiene un club y cómo pueden hacerlo. Quizá debes mejorarte, reto a, eso es lo importante, porque es ahí cuando las personas, los clubes empiezan a mejorar con una retroalimentación, ¿cómo abordas tú como coach? al club, te enojas, te paras y empiezas a decir todo lo mal que lo hacen, ¿crees que verdaderamente te escuchen y vayan a cambiar? ¿O crees que motivándolos en privado, si se puede, estas son tus oportunidades, hay que mejorar? Cada coach tendrá su estrategia y su criterio, pero sin duda de que necesitamos retroalimentación efectiva en Toastmasters y fuera de Toastmasters, la necesitamos. Porque necesitamos una mejora continua. Aquí hay algunos consejos y ojalá tanto sus presidentes educativos, directores de área, directores de división hayan cuando menos hecho dos de las siguientes tres propuestas que les tengo. La primera es momentos de la verdad. Las sesiones dan una buena primera impresión. Tenemos 20 miembros. ¿Cómo se promociona? por fuera en redes sociales o en trípticos el club Diver, diversas preguntas importantes cómo se debe de ejecutar en, a mi criterio como consejo en privado lo he ejecutado con diversos clubes un claro ejemplo es club radiocomunicaciones y quiero reconocer públicamente a una gran amiga gloria rosado altamirano que ella me nombró, tú vas a ser mi coach, ven para acá. Dije, claro que sí. Agarramos momentos de la verdad, citamos a todo el comité directivo y empezamos, como dice, a ver realmente que, cuál era nuestra situación y cómo podíamos mejorar. Hay muchas guías que si me contactan al final, se las puedo pasar. Esta guía de momentos de la verdad nos enfoca, nos da un perfil de dónde estamos y qué debemos mejorar. Es importante que se haga cuando menos, cuando menos en mi criterio, cada seis meses para evaluarnos como club. Otra herramienta importante es el análisis FODA. Y déjenme decirles que si su director de área, director de división o presidente no los ha impulsado, pues díganme, díganme porque vamos a hablar con ellos. Es importante hacer un análisis FODA también cada seis meses, analizar las fortalezas, las debilidades y las amenazas. Hay un cuadro en el cual tus fortalezas pueden ayudar a tus debilidades, tus oportunidades pueden ayudar a tus amenazas. Es una gran actividad que si tú inviertes una junta, cuando menos de dos horas, con tu comité directivo, vas a mejorar porque se abre el abanico de posibilidades, hay una lluvia de idea y lo mejor, todos participan. He ahí la labor del coach de motivar a que todos participen. Porque con la contribución de todos siempre logramos una amplitud. Más cerebros, más ideas, más visión, más éxito para tu club. Tercer punto. Y aquí también es lo que a veces nos sucede. Adolecemos. Motivar al progreso disciplinado del club. Motivar al progreso disciplinado del club. ¿Qué sucede? Gabriel estuvo como coach todo un año, fue distinguido del presidente, alcanzaron todos los máximos estándares, se llevaron la gloria, los laureles. Logramos sacar adelante al club, pero Gabriel ya no está y el club ya no es el mismo. O no necesariamente yo, cualquier coach no está y el club Tal vez no retorna hasta donde estaba, pero sí da tres pasos hacia atrás. Algo sucede porque no está el líder moral, no está el coach de este club. ¿Por qué? Porque no se lleva una disciplina, un progreso disciplinado. Es decir, como coach, no solamente debemos enseñar a pescar. lo no, perdón no, no debemos enseñar, no debemos de dar únicamente pescado. Debemos enseñar a pescar, enseñar que a través de la disciplina y la mejora continua nos va a llevar siempre a mantener un club sustentable, un club con un gran nivel de liderazgo y de oratoria, pero a través de enseñar la disciplina, el progreso, enseñarles que conmigo, sin mí, van a realizar las actividades de manera excelente, se va a llevar una pauta, se va a establecer un sistema de información donde ahí va a estar los manuales en un lugar, cualquier duda, Siempre dando el progreso y la disciplina. Entonces, compañeros, esto es como un coach exitoso triunfa. Sin duda alguna, es un placer para mí poderle servir. Y clubes, nos, me dirigí a su momento tal vez especialmente a los coach, pero hoy les hablo también en este momento en general a todos los clubes del, del distrito que puedan no ser débiles. Quitamos ese nombre. Clubes en crecimiento. Tu club puede tener acompañamiento. Permíteme servirle. Presidente, vicepresidente educativo, director de área, director de división. Dinos cómo te podemos apoyar. Un servidor, Gabriel Borges, coordinador de retención de clubes, se pone a, a tus pies, vaya, para que tú puedas triunfar y llevar la máxima cantidad posible de clubes, Toastmasters, a distinguidos el presidente. Logramos el año pasado, porque todos somos parte del distrito, ser distrito distinguido. Estoy completamente seguro que con tu apoyo vamos a ser, por fin, distrito distinguido Smithley. Pero necesitamos el apoyo de los más de 2.500 socios. Nos hemos unido juntos. Vamos a hacer esto realidad, esta visión. Nuestro director de crecimiento de clubes tiene en mente que crezcamos el 12% este año. Al igual que todo el trío que es Aú, que nuestro amigo Salvador Santoyo. Vamos a lograr esta misión, pero debemos estar unidos, amigos. Así que yo, yo alzo la mano. Y cualquier club que necesite un acompañamiento, cualquier coach que quiera hoy trascender en Toastmasters, contáctame. Te dejo mi número de celular, 2294 63 por WhatsApp y mi correo. Quedo a sus órdenes. Espero puedan aprovecharnos. Vamos a ponernos de acuerdo en agendas y vamos a acompañar a este club. Tal vez, Gabriel, no se puede dividir en 25, 30, 50 clubes, pero sí puede estar ahí en la estrategia. Cuando menos en una ocasión te puedo visitar, podemos ver. ¿Cómo te podemos acompañar? Y como decía Sócrates, todos tenemos un doctor internamente. Solo falta aventurarnos a encontrarlo. Muy bien, Gabriel. Muy emotivo, muy interesante. Y lo importante es eso, que procuremos apoyar a los clubes en su crecimiento. Y... Por favor, les recuerdo, si tienen alguna pregunta, este es el momento, aprovechen en el apartado de preguntas y respuestas en su navegador de Zoom del lado izquierdo. Si tienen el navegador en inglés, lo van a identificar como Q&A. Y mientras vemos, si hay alguna pregunta, les comento, tenemos la visita de nuestro director de crecimiento de clubes, a quien lo invito a que nos dé un saludo. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Fernando, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias Gabriel por esta importante información para todos los clubes que tengan alguna dificultad en su membresía o a todos aquellos que quisieran convertirse en coaches de algún club. Eh, sin duda alguna esta presentación que nos acaba de compartir nuestro coordinador de retención de clubes es muy valiosa. Y yo solamente quiero recalcar algo muy importante que nos acaba de comentar Gabriel Y todo tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es la razón por la que hacemos las cosas? Y específicamente ahorita, hablando de los coaches de club, quiero hablarle a todos los coaches que actualmente tenemos en este distrito. Son casi más de 40 coaches. Y pedirles, y también si tienes el interés de ser coach, pedirte, que siempre tengas en mente cuál es la razón por la que hacemos las cosas. Y específicamente quiero que, eh, que recordemos la misión que tiene nuestra organización, que es empoderar a las personas para que se conviertan en mejores líderes y comunicadores. Y a través de ser coach de un club, a través de poder ayudar a esos clubes que tienen dificultades con su membresía, no solamente le ayudas al club a a hacer ese espacio de crecimiento y de desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo. También le ayudas a las personas que son parte de ese club, a que puedan disfrutar de todos los beneficios que ofrece nuestra organización. También le ayudas a nuevas personas, porque a través de fortalecer el club, logras que personas nuevas conozcan Toastmasters. Y a través de conocer Toastmasters, van a mejorar sus habilidades, van a aprender nuevas cosas, van a crecer y van a tener una mejor Capacidad de comunicación y liderazgo. Y por último, también te ayudas a ti, porque gracias a tu trabajo como coach, es que desarrollas muchas de esas habilidades de liderazgo que estamos buscando aprender en Toastmasters. Entonces, son, son muchas, eh, muchas las razones por las cuales el trabajo de un coach es tan importante y el impacto que tiene en ti, en socios actuales y en socios nuevos es tan valioso por eso yo te diría date la oportunidad de ser coach de alguno de los clubes del distrito 34 ah, afortunadamente no tenemos tantos clubes débiles en el distrito pero todavía hay bastantes que pueden utilizar tu apoyo, tu servicio y que tus ganas de servirle y tus ganas de de apoyar a un club serían totalmente de utilidad y bienvenidas ¿qué es lo que necesitamos básicamente para que tú puedas servirle a algún club como coach? primero, que no seas socio de ese club y segundo, que tengas el compromiso eso es muy importante el compromiso de apoyar al club a tener una membresía fuerte ¿cuáles serían los pasos? que te pongas en contacto, ya sea, con, que te pongas en contacto con nuestro coordinador de retención de clubes para que te podamos apoyar a buscar a alguno de los clubes del distrito que requieran un coach. Tenemos la fortuna de que en este momento todos los clubes están sesionando de forma virtual, entonces podemos buscar un club en cualquier parte de la República Mexicana que quisieras apoyar y eh, empezar a, a trabajar esa situación. Lo más importante, lo más importante es que tengas esas ganas y ese compromiso para servirle al club. Todo lo demás te lo podamos dar, conocimiento, experiencia, resolver conflictos, lo que sea, pero el, las ganas y la actitud solamente tú las puedes poner. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Gabriel, por tu excelente presentación y estamos para servirte. Perfecto. Pues muchas gracias, Arturo. Bien, y tenemos aquí eh, una, es una felicitación, de hecho no es una pregunta, de Miguel Ángel Márquez Parra, dice, saludos desde Colima, felicito a Gabriel por su excelente presentación. Él es un hombre de acción y lo ha demostrado con sus resultados, enhorabuena. Esta es la felicitación de Miguel Ángel. Bien. Eh, veo que no hay ninguna otra pregunta más. De todas maneras, ya tienen los datos de Gabriel. Pueden contactarlo en el caso de que quieran participar en el programa. Igual, Arturo Aubry acaba de también platicar con ustedes al respecto. Y eh, Gabriel, no sé si tengas algo más que quieras agregar antes de despedir la transmisión. Agrego que estoy completamente seguro que vamos a alcanzar nuestras metas. Un distrito distinguido Smithley. Enhorabuena y excelente año Toastmaster a todos. Perfecto. Muy amable, Gabriel. Muchas gracias por esta presentación. Arturo, también gracias por haber participado. Por cierto, este webinar, prácticamente su patrocinador, su promotor es Arturo, que está precisamente interesado en que tengamos clubes sanos en todo el distrito y logremos la distinción Smithley. Me despido entonces con esta transmisión y recuerden, estén al pendiente, estamos programando webinars frecuentemente en sábados a la una de la tarde. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima. Hasta la vista.